Hola qué tal amigos de Youtube hoy les traigo un combo de Mortal Kombat 9 con Scorpion y no bot y practica con los juegos viejos en Mortal Kombat 11 no está disponible en Xbox Series X ni Series S chicos pero tengo dos consolas de Xbox jeje. mi nombre es Coco Bandicoot <risa> Ya no pongo canciones de fondo por copyright porque me ponen derechos de autor por poner canciones que no son mías porque ayer estaba haciendo mis logo para mi canal de Youtube porque me salto copyright en mis videos. porque les pongo sin música a veces los pongo porque me gustan chicos si quieren que haga más combas con los personajes de Mortal Kombat 9 o les pongo en mi comunidad en mi canal mi nombre es Coco Bandicoot